Un abrazote para todos y todas, este es El Espejo, 13 años formando público en la Televisión Pública de Bogotá. Cuando decimos formar públicos es que ustedes aquí se enteran de cosas que en ningún otro lugar se hablan, por ejemplo, el programa del día de hoy sobre dos películas latinoamericanas muy, muy importantes. Estas entrevistas que hemos visto en los últimos tres programas fueron conseguidas en la edición 21 del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, al sur de Francia, cerca de España, donde se hace una gran fiesta sobre el Cile de Avi Ayala, la gran comarca, es decir, Latinoamérica, nuestra patria grande, somos lo mismo, hablamos el mismo idioma y compartimos ...culturas, educaciones e historias parecidas. Por eso es como una lástima que de las 550 películas latinoamericanas que se hacen por año... solo podamos ver en Colombia dos o tres que los señores de Cine Colombia permiten llegar a sus salas de cine. Las películas del día de hoy son El silencio de las moscas de Venezuela un documental increíble sobre el suicidio de niños y adolescentes en el país hermano, fenómeno que también pasa aquí en Colombia y fenómeno que pasa en muchos lugares del mundo. A mí me hace recordar eso las palabras de un filósofo rumano francés que se llamaba Emil Cioran que decía la gente inteligente podría suicidarse a los cinco años. En esta película, El silencio de las moscas, vamos a ver a personas, niños de 13, 14, 15 años, que se suicidan. Vamos a conocer el relato por sus madres, por la gente que queda viva y estuvo cercano a ellos. Película súper impactante, venezolana, se demoró cinco años, el señor director haciéndola, y nos permite conocer esta extraña y complicada problemática sobre la cual todos deberíamos reflexionar. No supe más nada, no escuchamos más nada, yo no escuché más nada. Y ese día era la graduación de La segunda película también es muy, muy interesante. Resultó ganadora allá en el Festival de Cine de Toulouse a Mejor Documental y se llama El Grill de César. Nosotros lo llamaríamos Los Pinchos de César. Inclusive así se llama El Restaurante. Esta película nos va a contar la historia de un joven ecuatoriano que vive en Alemania, que está instalado en Hamburgo, que estudia allí cine y su padre lo llama y le dice, oiga hermano, ayúdeme con el restaurante porque voy a quebrar. No le dice, oiga hermano, le dice, oiga hijo. Y entonces el hijo se va a Ecuador y trata de ayudarle a rescatar su restaurante. Y en eso vemos la película que también nos permite conocer las relaciones intrafamiliares, las relaciones padre-hijo. Hay algo muy interesante que pasa durante el proceso de la película, que es la pérdida de la mamá y la esposa del protagonista, ¿no? el señor del restaurante y la mamá del cineasta que además habla en primera persona y es un momento muy, muy impactante de la película, resaltar el vigor del cine ecuatoriano que empieza a ganar en muchos festivales de cine y resaltar la diversidad que existe en el cine ecuatoriano, sobre todo en el campo documental. Mi papá César pensó que yo algún día me haría cargo de subir el restaurante en Ecuador. Pero me fui a Alemania y me hice vegetariano. Desde entonces no tuvimos mucho que contarnos. Doce años después, me llamó y me cuenta que el restaurante está al borde de la quiebra. si no hablaba contigo por teléfono porque lloraba. No sé cómo podrías conversar con él. Y eso sí, si no te puedo ayudar porque yo fracasé. Nunca podía hacerlo hablar. Chévere te quiero mucho, ¿ya ves? todo se, se, se arregla. Un placer para nosotros poder traerles desde Toluca. Francia, dos cineastas latinoamericanos, uno venezolano y uno ecuatoriano, con sus películas El silencio de las moscas y El grill de César, material súper exclusivo que solamente se ve en el espejo de Canal Capital. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, el espejo arroba, gmail, punto com, el espejo arroba, canal, capital, punto, go, punto, Aquí desde la 26 con séptima adelante de nuestras dos montañas fundacionales. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. el seguro. ¿Estás seguro mira por ese redonde apunta ahí y para cómo estás es mucho gusto entonces cine Bueno, un poco en la película no se entera, ¿no? Uh -huh. Pero entonces me fui a Alemania y ahí empecé a estudiar cine, pero siempre como un espíritu creador, ¿no? Musical, uh -huh. uh -huh. Cuéntanos un poco Bueno, yo eh, empecé, empecé en el cine a través de la pintura, en realidad. Yo en Ecuador eh, pintaba, hacía música, eh, escribía, entonces el cine fue como la, eh, como juntar todos estos, estos, estos medios. Y, y llegué a, a Hamburgo, estudié mi escuela, en la Escuela de Artes de Hamburgo, hay una especialidad de comunicación visual, entonces me estudié ahí siete años, cinco años hasta ser el diplomado y luego dos años de posgrado. Heimat soga es Sogamoso, es en Colombia, In der Stadtmitte gibt es einen großen, großen Platz. Das ist um gibt es viele, viele Palmen, die sind ganz groß und dick. Und es gibt so wie ein Monument in der Mitte mit einer großen Sonne. Ich sehe mein, meine Heimatstadt, Zentrum, lange, breite Straßen, Parlamentsgebäude, Rathaus, Kirche, viele Leute auf der Straße, viele Autos. Äh, meine Heimatstadt in der Wir haben eine in der Hauptstadt Ouagadougou. Wir haben viel lauter Motorrad. Und so laut, die Stadt ist so laut, die Bewegung immer. Und so viele klingen. Einfach endlose äh, Steppe. Wenn ich mir mal meine Stadt vorstelle, Roland ganz viele Jutta aus Stadt. Und wenn dann äh, in die Stadt reinkommen, Ich kann sehr gut erinnern, ganz viele dieser alte Plattenbau. Dieses Schlaflied fing an, als ich mein erstes Wissen für Deutschland bekam. Langsam und versteckt stieg ich über die Jahre die Angst vor der Rückkehr. Denn man nicht selbst, sondern die Herkunft entscheidet über das eigene Dasein. siempre trato de, de juntar todos estos esos medios, la pintura, la música, eh, y sí, o sea, fue, fue un fue un estudio muy interesante porque iba desde eh, observabas al cine desde distintos puntos de vista. Por ejemplo teníamos clases eh, donde había un etnólogo, un pintor y un filósofo germanista. Entonces, eh, aprendíamos mucho de cine a través de de, de observarlo desde distintos puntos de vista y eso me ayudó un montón eso pienso que, que fue el, la, la esencia que, que que me gustó disfrutar durante el estudio de, digamos que habría distinto de hacer cine allá en Hamburgo y, a, y en Ecuador cómo lo, cómo lo siente o no bueno yo me fui con 19 años de Ecuador eh, y en ese tiempo era casi imposible estudiar bueno era imposible en ese tiempo para mí estudiar el cine porque era eh, no podías financiártelo, era imposible eh, habían solo escuelas privadas eh, y que eran impagables eh ahora todavía las hay pero hay otras alternativas ¿no? después de 15 años pero en el tiempo que yo me fui no habían alternativas era una escuela sin en Quito otra en Guayaquil y eso era todo ¿no? entonces eh, en realidad se convirtió en un, un sueño que no, no lo iba a realizar, era imposible. Luego me fui a Alemania y el, el estudio era casi gratuito. Entonces, en realidad los costos eran más por la, por la renta y por todo esto. Pero, pero era posible financiárselo. Entonces, eh, eh, el, por el lado del financiamiento era muy difícil en Ecuador. Go go take it, take it, take it, go take it, Das bedeutet für mich Emotion, extreme Erfahrung, Sensibilität, aufeinander zuhören, zum Teil auch mal Egoismen zeigen, zum Teil sich zurücknehmen, äh Arbeit, Fleiß, Aufwand, physische Anstrengung, Liebe. Cortos que ha hecho en Alemania, digamos, que es distinto cuando lo no hace en Ecuador, ¿o ¿no? Eh, bueno, en diferencias entre Ecuador y Alemania, bueno, yo, yo he producido hasta ahora eh, todos mis trabajos desde Alemania, o sea, los fondos de cine han sido. Alemanes, eh, en este trabajo del Grill de César encontré un equipo de trabajo ecuatoriano con el cual rodamos, que fue un descubrimiento para mí enorme, porque ya eh, a pesar de que tenía una distancia con Ecuador, igual encontré un equipo de trabajo y lo encontré a través de, festi de otros festivales en México, por ejemplo encontré al, al camarógrafo del Grill de César que, que presentó un cortometraje con otros compañeros de, de cine, hicieron un cortometraje y me encantó la cámara y dije este con él quiero trabajar no y nos fue súper bien entonces a veces son son, son cosas de, del destino no de, de cómo, cómo se arman las cosas y me gustó trabajar con un equipo ecuatoriano eh, por el hecho por el idioma no es igual a pesar de que se viene alemán igual es eh, tu idioma materna es, eh, te ayuda un montón eh, entonces eh, fue fue chévere fue chévere por primera vez trabajar ya con, con un equipo ecuatoriano de ahí por ejemplo lo que sí hay diferencias es el rato del rodaje eh, lo de los permisos por ejemplo en Alemania tienes que conseguirte todos los permisos, <tose> permisos> posibles e imposibles en Ecuador como que pasa, o sea, no, no, no necesitas tantos permisos y, y la gente tampoco te... Hay, hay otro como otro sentido de la individualidad también, o sea, en Alemania si, si tienes a alguien en la, en la imagen te reclaman y dicen por qué está filmándome y en Ecuador no, es como que la gente no, no le interesa, o sea, tiene otro... tiene un más sentido colectivo, sí, sí, te, te, más bien sí, lo hacen por ayudar y, y ya... Entonces, en Alemania como que sí, se sienten observados, se sienten, no sé. Bueno. ¿Cuándo decidió que usted iba a hacer como que iba a hacer la película en primera persona como? descubre eso y se arriesga eh, no. hasta ahora en los proyectos en donde estoy en primera persona o sea no es el primero pero los eh, siempre dependen de, de si, es que a, si es que me están llegando personalmente a mi esencia y me están sacando del plan es cuando yo decido okay, esto ya es primera persona y esto tengo que, de, que mostrarlo desde mi punto de vista porque me están... Eh, es, es, está viendo un cambio demasiado fuerte interior como para ignorarlo entonces al principio no me gustaba la idea no quería estar pero con el tiempo me di cuenta que, que si es que que no puedes evitarlo, no que estás tan metido en, en la historia que no puedes evitarlo y tienes que eh, a veces también estar frente a la cámara y porque si no no funciona, dramaturgicamente dramatúrgicamente no funciona, es imposible, entonces era ahora ya se ha hecho, ya, ya ahora ya puedo decidir ok eh, con la dramaturgia es necesario que esté o no y así mismo decido durante el rodaje eh, en qué momentos eh, tengo que estar al frente de la cámara y, y en qué momentos también observo y me, y, y me separo del, del, del cuadro. ¿sí? En Ecuador yo creo que tenemos como varios ejemplos, no sé, el lugar donde juntan los polos, abuelos, ¿Sí? Eh, inclusive la, la que es de una colombiana documental eh, Con mi corazón en el... Como, con mi corazón en llamo, en llamo. Uh -huh. Sí, sí, sí No sé, y más ¿Habrá alguna característica allí? ¿Cómo? Y un poco para hablarnos de eso Antes de hablar específicamente de su película Es el nuevo cine ecuatoriano No sé Me imagino que tiene que ver mucho también lo de la ley Juan Martín Cueva la, Digamos el Estado ¿un poco ¿Habrá ayudado ahí? Eso, ¿Cómo ve esa característica del cine ecuatoriano contemporáneo? Que es como a veces personal que hablan de primera persona, muy, sí, muy subjetivo y ese contexto de lo que está pasando en Ecuador. Eh, eh, pienso que es un un fenómeno no tanto ecuatoriano sino más bien de los tiempos en que estamos viviendo es como que la, las personas se sienten mucho más comprometidas eh, se sienten mucho más comprometidas con lo que está pasando alrededor eh, y es parte de una búsqueda también de de, de, de las personas en, en el medio social eh, el fenómeno de Facebook es el mejor ejemplo de de, lo, de de la necesidad eh, humana por orientarse en un, en un espacio social no de saber dónde estás de ponerte en escena de salir de la escena de o sea, estar estar eh, eh, eh. Es como que es parte de los tiempos, yo creo, no tanto si no tanto si es ecuatoriano no, porque he visto también en Alemania trabajos también que, que son muy personales y son como una necesidad eh, de... Momentánea. Sí, es una, una necesidad de, de los tiempos, yo creo. Bien, y ahora habla de su película. Entonces, bueno, usted pensó... Es como muy interesante Cómo fue dándose la, las, los giros dramáticos de su película Y usted estando allí Cómo fue reconociéndolos Pero todo eso en el cine Pero también es como un proceso personal No sé si de curación o de eso De, de identidad, psicológico, de amistad, de familia Cómo es eso Cómo es esa estructura dramática de una película Pero también unos procesos interiores y psicológicos muy fuertes no Como el papá, la, la perdida de la mamá Mm. Claro, es... Eh, son... Tra traté, eh, justo porque eran temas tan fuertes Traté de buscar elementos Para abstraer eh, ab abstraerme en momentos también de toda la situación Por ejemplo, hay partes donde... Hay música, ¿no? de que partes donde me alejo en realidad como, como persona, como director, me alejo y con el espectador para, para contar partes de, la, de lo que, para reflexionar acerca de lo que está pasando, tomar distancia y regresar otra vez a ese mundo. que me lo den, voy hablando, mire, mire, ¿sabes? Que baja, te lo estoy diciendo, baja inmediatamente. Estás oyendo? ¿Quién eres? Contéstame. Que bajes. No. ¡Regréseme mi sombrero. No te voy a subir nada si no me regresas mi sombrero. ¿Y eso? ¿Me estás oyendo? ¿Esto es tu sombrero? ¿Todavía lo quieres? Regrésamelo, por favor. Entonces, eh, son elementos que te ayudan eh, y al mismo tiempo la cámara tiene un, un significado muy importante. Es, es como, sí, es como un, un, un elemento protector para distanciarte y pensar en lo que está pasando. Pero no deja de ser difícil O sea, habían habían momentos en, eh, Muy, muy difíciles eh, Donde también tenía que pensar Ok, ¿hasta cuándo? Eh, eh, ¿Qué tanta importancia tiene la película? ¿Y qué tanta importancia tiene la realidad? ¿no? En, la, en lo que es La, la responsabilidad ¿Qué, ¿Qué tanto tengo que cuidarme? ¿Y, y qué tanto...? que tanto es, es, es importante transmitir esto, ¿no? era difícil pero eh, eh, es lo que tiene el cine, ¿no? lo, lo chévere es que puedes sentarte, reflexionar de lo que está pasando y luego entrar otra vez en la realidad es, eh, es, y es una cosa creo de práctica ya desde, desde que comencé los estudios y también el hecho de la migración ha hecho que, que todo el tiempo esté como... Un poco saliéndome de, de donde estoy, observar desde otros puntos de vista, la forma de estudio, como te dije al principio, eh, era eso, era salirte, ver dónde estás, regresar, ¿no? eh, reflexionar, regresar, era como, es, es como una cosa de, también de, de, de práctica. O sea, ¿cómo podemos hacer... No hay música. Como el CD, ¿ah? ¿eh? No hay música de fondo. Luego se le va a. Entonces hacemos el jojojo y luego el CD está listo. ¿Ok? Claro. Feliz Navidad claro. para todos. Feliz Navidad para todos. Ya, dale. No. Amigos, el CD del Grill de César está listo. ¿Lo encuentran en la página web? No. ¿Está bien? Sí. Pero tienes que decir la página, ¿no? claro. No es que es raro, es raro. No, vamos a decir solo feliz Navidad y luego le pongo en texto el, la, la propaganda. Un, dos, tres. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, Navidad para todos! Sí, claro, no, no fue un proceso fácil, eh, pero me enamoré en ese tiempo y lo hizo todo posible. El equipo de grabación fueron eh, en total tres personas eh, en el set, cámara, sonido y, y yo. Eh, y, y queríamos mantenerlo así por, el, por lo íntimo de la, de, la, de la situación. También hay situaciones que yo mismo las filmé. Eh, por ejemplo eh, muchas conversaciones con mi mamá, eh, también conversaciones eh, con mi papá, eh, la, las filmé yo mismo también. Tuvimos eh, más o menos eh, un año en total eh, para rodar en distintas etapas y lo más difícil fue mantener la distancia eh, con una situación tan emocional como esta. Ahí sentí por primera vez el trabajo de un director, <ríe> o sea porque era muy, muy fuerte. Era justo dividirse entre, entre observador y, y observado. Mi familia es, eh, del lado de mi madre, son, hay muchos músicos. Casi todos tocaban un instrumento y yo desde pequeño escuché todo el tiempo música. Y la música en Latinoamérica es como una forma de un, de un ritual, lo siento así. Eh, es, es un ritual para entender el, eh, lo que nos pasa en, en, el, en el día a día y nos hace, nos hace caminar en, en momentos difíciles pero la idea de, de ponerlo, de incluir esto aquí en la película fue en un momento de, de desesperación después de muchas llamadas por Skype de mi papá y eh, preferí cantar en vez de llorar <risa> eh, después de más o menos Tres meses de, de filmar el Skype me di cuenta que, que, la, que había mucho más allá que solamente una relación de negocios con mi papá. Había una, una búsqueda mucho más intensa y había un cambio de papeles. Yo tenía responsabilidad en un momento inesperado, responsabilidad por mis padres, que no estaba acostumbrado y estaba en otro lado del planeta.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 Te quiero mucho. Entonces, ¿Ya ves? Todo se, se, se arregla. Este cambio de papeles me interesó mucho eh, porque traía un montón de preguntas, entonces eh, decidí que, que quiero ir más adentro. Eh, le mostré la película en, en Ambato, en la ciudad donde, donde está la mayor parte de la película. La vimos en un cine muy pequeño con seis amigos eh, que están también en la película y yo estaba muy nervioso eh, viendo sus reacciones. Eh, cuando la película se acabó eh, yo esperé la reacción de mi papá y él solamente Regresó a ver y dijo, se imprime. Eh, sí, y luego de esto eh, hemos tenido mucho más conversaciones acerca del, del tema de la película, el significado que tiene y, y eso lo tenemos desde hace ya más o menos un año. Muchas conversaciones largas ahora. No, en realidad, en realidad mi mamá no, sí, no, no, vio, no vio ni siquiera material. O sea, estábamos grabando y ella sabía de qué se trataba la, la película y con las contestaciones que me da y cuando nos dimos cuenta de que no la iba a ver eh, yo le dije, luego te lo cuento Ahí, y, y te voy a contar qué tal me fue con mi papá <risa> eh, depende, de, depende del día cuando la veo sí, depende mucho del día cuando la veo, pero eh, claro, hay dos momentos eh, muy muy emocionales en la película y eh, lo, que me, lo que me gusta ver siempre es eh, el en la edición, la, la decisión formal de hacer que regrese mi mamá a pesar de que ya no está en la realidad, ¿no? en, el, en el momento real de la línea de la película. Eh, porque en ese momento, en, en el, el que regrese la imagen de ella, eh, para mí era el significado de, la, de, de, de lo que deja un humano cuando se va. Entonces, es, una, es, es lo que para mí quedó como como consuelo, si se puede decir, eh, eh, de su presencia y de esas grabaciones que hicimos. Pero sí, o sea, esta, esta, esta decisión eh, formal era para mí como ese, ese símbolo de, de, de lo que queda del, del humano. Y, y para mí está ahí la esencia del significado del, del documental. El, el restaurante está igual que hace un año. <risa> Y, y seguimos luchando para, para pagar las deudas, o sea, eh, es, eh, es, es un, creo que es un, un camino sin salida un poco, pero, pero estamos, estamos trabajando en ello, o sea, yo igual tengo mucho contacto con mi papá y trato de que se mantenga un poco el, eh, se mantenga un poco la visión de cuántas deudas hay, que no sean más. E intento ir a Ecuador cada año. Eh, siempre hago un proyecto allá en Ecuador y trato de buscar financiamiento por otros lados para hacer proyectos en Ecuador y, y con eso lo visito generalmente cada año. Eh, seguramente, pero no sé decir cuál exactamente. Se, seguramente, seguramente hay más, eh, espero. ¿Algún momento estuvo, digamos, caliente la cosa? ¿Algún momento su papá dijo, no sé qué, no me grabe más? ¿Algún momento? Bueno, el, en, en lo de la, gra, la grabación, no, pero un momento en que dije, bueno, aquí se acaba la película es cuando mi papá decide vender el restaurante. Eh, porque dije, bueno, entonces, aquí acaba la historia, ¿no? Lleva la historia, acaba el rodaje, acaba todo. Y eso fue para mí un, un bajón tremendo, ¿no? Eh, eh, era como decir, no, pues ya, se acabó Y luego de eso, pero luego Y después de eso me di cuenta que iban a seguir viniendo esos bajones Y que siempre eran como sustos, pero nunca pasaba nada Entonces ya, ya luego ya estaba prevenido Y no me dejaba asustar tan fácil Pero esa vez, eh, sí, sí si se me hizo eso difícil. Cuando falleció mi mamá también era, bueno, eh, me tomo un tiempo y veo qué pasa. ¿no? Pero no me desesperé tampoco. O sea, eh, Porque dije, bueno, es un proceso que, que va a durar un tiempo hasta hasta saber si sigo o no. Y ese tiempo me lo tomé y mi papá algún rato dijo, bueno, cuando vienen los chicos a grabar? ¿no? Entonces ya cuando dijo eso dije, bueno, ya, eh, luz verde y continuamos. did <laughs> you sí pues digamos con Colombia es evidente, Ecuador y en general pues ese festival, por ejemplo el cine latino es muy bueno. Sí, como, o sea, como su película logra eh, generar mucha empatía también en nosotros y quisiera preguntarle eso, la relación de la reacción de los públicos, digamos, en los diferentes lugares en que se ha mostrado, no o sé, sea, en Berlín, en esa sección de culinaria, cómo reacciona la gente, pero por ejemplo en Cartagena, esta, esta me parece interesante Sí, bueno, los públicos son, claro, dependiendo de la cultura más emocionales o no. En Cartagena, casi, o sea, Cartagena y aquí en, en Toulouse casi me muero de la energía que había en, el, en la gente, porque como que culturalmente toqué mucho más a pesar que en Alemania también. Es que siempre todos tienen padres o no los tienen o, o los buscan o eh, como que tratan de encontrar a dónde pertenecen. Entonces es algo muy inerente. Pero sí que la reacción la reacción emocional está más a flor de piel en Latinoamérica y, y acá en, en Toulouse era energía que no sabías dónde, dónde ponerla porque era, era era muy fuerte, como que había tocado ahí algo muy muy actual que se había llevado durante generaciones. Entonces, sí, Cartagena, eh, un señor un señor de unos 70 años se paró y me dijo, lo más importante es la familia, y me abrazó, o sea, cosas así, ¿no? Que en Alemania no me han pasado, ¿no? Pero, pero igual eh, eh, no deja de gustarme momentos de un alemán que contiene mucho lo, las emociones, eh, me dice que ha llorado durante la película, no es porque en realidad eh, se, ha, se ha tocado también una, algo de la, de, la, de la esencia que todos tienen. ¿no? Sí. sí, es que este, este tema padre-hijo pues es universal, todo el mundo tiene, tiene que ver con él eh, ¿no? eh, qué va a ser ahora ¿Qué, cómo ha pensado su próxima película que está trabajando ahorita estoy eh, bueno, el, mi, primer, mi primer documental Cinco Caminos a Darío enfocaba la identidad personal el grill de César la, la familiar por, por conceptualizarlo un poco y, el, y la tercera va a ser de la colectiva voy a hacer mi naturalización para hacerme alemán y voy a acompañar todo este proceso y hacer algunas preguntas acerca de identidad colectiva y en, en, en estos tiempos. ¿no? Entre, migración, Entre migración, en tiempos en que Europa está decaído, o sea, eh, eh, y... Y claro, te haces preguntas a dónde perteneces, eh, qué, qué, esperan, qué espera Europa de uno, ¿no? que es eh, muy interesante. Cosas que ni los mismos de europeos pueden llegar y, y esperan de los extranjeros, cosas así. Entonces voy a, voy a meterme por ese lado. Vamos a ver qué encuentro. Bien. Sí. Un saludo para la gente en Bogotá. Eh, Canal Capital, El Espejo. No, pues un saludo muy, muy caluroso al Festival El Espejo y al Canal Capital, y al Canal Capital eh, por esta invitación y, bueno, esperemos estar algún rato por allá. Bien, muchas Gracias. Gracias. gracias. gracias.